Bueno, esto viene del plan de sostenibilidad turística, es uno de los ejes que tiene nuestro plan, es dar a conocer nuestros productos, los productos de la zona, y bueno, es la primera feria que queremos que continúe durante muchos años, es el morteruelo y la morcilla, que es uno de los de de los productos estrella de Molina, y bueno, yo diría también de la comarca. ¡Morteruelo y las morcillas de Molina! Asociación de, de la de, de Molina de Aragón, haciendo morcilla y morteruelo. morteruelo, venga, venga. venga. allí, la no lo vea. morteruelo, Ay, rico, rico, Ay. rico, rico, rico, del morciruelo, ¿Cuál es la mejor morcilla de España? Hombre, muchas, pero la de Molina la mejor, está claro. Oye, la, la, la de, de Molina Sor, de, de, de Aragón. La de Soria. ¿Sí?